Saludos, sean bienvenidos a una entrega más de esta producción especial El Mes de la Patria, Honor y Gloria de Telenor Y en el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante de la República Dominicana y es sobre la película Duarte, Traición y Gloria de los pocos Contenidos que tenemos a nivel histórico en la República Dominicana y este interesantísimo eh, que vamos a compartir con todos ustedes en esta ocasión. Para ello nos acompaña precisamente el director de esta película, el señor Leo Silverio, quien es el cineasta y naturalmente la persona responsable de la realización de esta formidable película. Eh, señor Silverio, eh, un placer tenerle con nosotros, un honor. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted, doctor Lantigua, a la gente de Telenor por esta invitación. Me remito a sus órdenes, me remito a los telespectadores de su programa. Eh, antes de entrar con lo que tiene que ver con el contenido de la película, nos gustaría eh, que usted nos hable un poco. ¿Quién es Leo Silverio? Eh, cuál, su formación, ¿verdad? Eh, su formación académica y cómo entra al mundo del cine. Bueno, eh, yo soy Leo Silverio. Yo estudié en la Escuela de Cine de la, Universidad, de, esta, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1980. Yo soy de la segunda generación de cineastas. Es un poco anecdótico decirlo, pero el sindicalista, empresario del transporte, Juan Ubiérez de Rosario, es de mi escuela, es de mi generación. Estudió cine en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego yo entré a trabajar en calidad de asistente de producción a radio y televisión dominicana bajo la dirección del señor georgie Rodríguez Davas. En esa institución eh, televisiva, fui gerente de programación, fui gerente de producción, atendía de manera muy particular, muy casuístico, digámoslo así, por sugerencia del, del director Rodríguez Davas, era quien atendía los asuntos de formación académica. Eh, por mis manos pasaron muchos talentos que hoy en día descollan en la televisión nacional, como el señor Alberto Sayas, quien hizo sus primeros pinitos allá en Radio Televisión Dominicana y fue gracias a mi gestión que le permití estudiar eh, cámara, coordinación, y luego de ahí él se fue abriendo paso. Eh, estando trabajando en Radio Televisión Dominicana, entonces fui becario de la Cooperación Española y fui en el año 1998 al Instituto Oficial de Radio y Televisión de España en colaboración con Televisión Española. Allí hicimos un posgrado sobre producción, realización y guión de programas culturales y educativos de televisión, atendiendo a que más adelante, eh, perdón, posteriormente, se si habían hecho alguna, algunos procesos de ingeniería, para lo que se llamó la ATEI, la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, de la que yo también formé parte. Y en el año 2000, como le comenté fuera de cámara, estuve en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Valencia, nueva vez en España, haciendo un, una diplomatura para, de formación para formar guionista. Es decir, yo fui a hacer una especialidad como profesor para luego preparar a guionistas dominicanos en el área tanto del cine como de la televisión. Y bueno, hemos estado en muchos lugares rodando. Eh, fui gerente de producción de CDN, Canal 37, gerente de producción de Telesistema, Canal 11, gerente de producción de Televida, Canal 41. He sido docente en la Universidad eh, Católica Santo Domingo, en la Universidad Pucamaima, recinto Santo Tomás de Aquino, Santo, aquí en Santo Domingo en la Universidad del Caribe, en la Universidad de OIM. He dado talleres con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con el Colegio Dominicano de Periodistas. En fin, eh, desde el año 1984, que fue mi graduación a la fecha, no he parado de trabajar dentro del área eh, audiovisual, digamos de esa manera. Es decir que son 36 años consecutivos eh, de experiencia en el área tanto del cine como de la televisión. Así es, así es. Sí. Tenemos 60 años de edad y lo que usted acaba de restarme lo hemos dispuesto a, la tra a trabajar en los medios audiovisuales. Así es. Leo, ¿cómo surge la idea de esta película Duarte, Traición y Gloria? Y, y lo digo porque es si se quiere, tradición de la República Dominicana, en no hacer películas de corte histórico, sino más bien, vemos muchas películas que se hacen en, en nuestro país, que son, si se quiere, comedia. ¿Cómo surge esta idea? Justamente vamos a contrapelo de eso que usted acaba de decir, de trabajar la comedia, de trabajar las historias fáciles. En el año 2013, atendiendo a que el Patricio Juan Pablo Duarte Díez cumplía 200 años de su natalicio, ya estábamos trabajando desde el 2011, esta película. Y lo hacíamos justamente por eso, porque queríamos dar un puntazo contrario a lo que se estaba haciendo, de una figura que mereciera ser destacada, de un momento histórico, social, político, económico, que mereciera ser destacado. Y fue así como entonces Andrés Quesada, productor, quien desgraciadamente falleció producto del covid desde aquí, aunque no es, no es la, la tipicidad del programa, pero desde aquí hago una llamada o un llamado a toda la ciudadanía nacional a que se cuiden, a que mantengan el protocolo de eh, la protección bucal, nasal, que mantengan el protocolo de la distancia eh, social, porque ciertamente el COVID existe. El productor general Andrés Quesada murió el 24 de diciembre producto del COVID. Bueno. Eso es otro capítulo. Andrés Quesada, Agustín Cortés, quien a la sazón era director de la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien había sido estudiante con Juan Gubieres, conmigo, de la primera y segunda generación de cineastas, decidimos hacer, asumir este proyecto. Era un proyecto grande, era un proyecto riesgoso. Grande y riesgoso, porque trabajábamos en una película de época, en un proyecto audiovisual de época, y riesgoso, porque la figura de los patricios de cualquier parte del mundo son eh, temas a veces tabúes, son temas muy delicados, digámoslo así. Entonces hay que mostrar a Duarte como, como un ser humano muy corriente como yo, eh, vivió en un momento histórico o hay que mostrarlo casi, casi, como decía el doctor Joaquín Baraguer en su libro El Cristo de la Libertad, casi como un mesías, casi como un bienaventurado que viene a salvarnos. Entonces esa, digámoslo así... Esa, esa situación eh, nos daba un poco de temor de sobrecogimiento, pero aún así decidimos hacer una película que nosotros sabíamos desde el principio, no estábamos adivinando, porque so, somos profesionales y teníamos cierta experiencia en el área, no en el área cinematográfica, pero sí audiovisual de la televisión. Nosotros sí sabíamos que queríamos dejar una impronta, pero no una impronta en términos de hacer una película de culto, en términos de hacer una película de Oscar o de premio de la Berlinale o de Cannes, no, nos queríamos hacer una, pregunta, una película perdón con un carácter didáctico para la juventud, para las escuelas, con un carácter, digámoslo así, eh, que en el tiempo no se olvidara de que la película estuvo ahí, no porque la hiciéramos nosotros, sino porque hablábamos de nosotros mismos en términos de patria, en términos de, de ese momento histórico como fue la independencia dominicana. Usted acaba de citar precisamente esa preocupación que tuvieron al principio de, de cómo iban a contar la historia de Juan Pablo Duarte. Algunos eh, lo, lo, lo narran eh, como una persona común y corriente. Otros, efectivamente, como usted ha dicho, Balaguer lo, lo narra, lo, lo dibuja, si se quiere, como una especie de, de ángel en la tierra. ¿Qué fuente entonces utilizaron ustedes? para poder llevar lo más objetivo posible eh, la vida de Duarte? Lo primero que hicimos fue, doctor Lantigua, no quedarnos con un solo discurso, con un solo pensamiento. Es decir, consultamos a una serie de historiadores, entre los que estaba Roberto, el doctor Roberto Casar, director del Archivo General de la Nación, el historiador e investigador José Checheco de mucho prestigio, el libro como el de Orlando y que salía recientemente a propósito de los 200 años del natalicio de Juan Pablo Duarte Díez y consultamos otros historiadores consultamos una cantidad de libros de entrevistas y eh, fuimos finalmente a parar como nuestro asesor histórico con el ex general el ex ministro de las fuerzas armadas José Miguel Soto Jiménez de quien estamos inmensamente agradecidos porque nos acogió eh, prácticamente como si fuera una cuestión religiosa ¿no? nos acogió en sus santos en sus oficinas y nos dio toda clase de información nos habló de la utilería nos habló del vestuario eh, si se si hace una película de época regularmente la, los artistas, los talentos los actores, las actrices salen vestidos muy lindos y él nos decía miren en ese momento no había ropa estaba la gente remendada porque estábamos viviendo en el periodo de la España Boba entonces creo que fue muy útil esa consulta a nivel general y finalmente teníamos que quedarnos con una guía. Eh, era, era evidente, era importante y de manera muy amable el general José Miguel Soto Jiménez eh, nos dio siempre ese espaldarazo, ese apoyo que necesitábamos. Muy bien. A propósito de que usted hablaba ahora sobre los personajes... ¿Qué tan difícil fue reclutar los personajes que iban a caracterizar a cada uno de los participantes en esta película? Bueno, regularmente el cine, en este tipo de, de películas, o en todas las películas, hace lo que se llama una especie de, eh, una especie de casting, es decir, de llamado de actores y de actrices, por diferentes vías. Lo puede hacer a través de las agencias de casting que tiene el país, ...o lo puede hacer de modo particular. Eh, doctora antigua, usted se me parece a fulano de tal... ...y me gustaría hacer con usted una prueba... ...para ver si usted está, eh, digamos, eh, preparado para ese personaje. Hay, hoy en día hay dos teorías, hay dos escuelas. Hay una escuela que habla de los actores profesionales... ...las actrices profesionales que tienen escuela... ...que tienen una experiencia en la televisión, en el teatro... Eh, ahora en el cine, y los actores, actrices orgánicos, es decir, aquellas personas que sin haber estudiado tienen las condiciones, tienen las cualidades, las características para asumir un personaje. Eso, por supuesto, tiene que estar acorde con la visión del director, con la ayuda del director, y en muchos casos se acude a lo que es un coaching o un, digámoslo así, un soporte de un actor muy experimentado, en el caso nuestro, tuvimos ese coaching, porque en algunos teníamos muchísimos extras, y había que un poco dirigirlo, y a veces yo como director no podía ocuparme de esas cosas, entonces el actor eh, súper conocido, Miguel Ángel Martínez, fue coaching, eh, por una parte, y eh, el que hace el papel de el gobernador, Maximiliano Borgelato, Borgelá, eh, Juan María Almonte, sirvió también para asistir a otro grupo de, de actores, eh, orgánicos. Muy bien, permítanos, señor Silverio, hacer una breve pausa para continuar más adelante con este interesante conversatorio sobre la película Duarte, Traición y Gloria. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta producción especial El mes de la Patria, Honor y Gloria de Telenor y estamos conversando con el cineasta Leo Silverio quien es el director de la película Duarte, Traición y Gloria. Leo, ¿qué tan difícil, eh, cómo fue el proceso para recrear ese contexto histórico eh, previo a la independencia y durante la independencia naturalmente? Bueno, el proceso, digámoslo así, de la Dirección de Artes de Stephanie Hasbun y Alberto samboy fue muy importante. Ellos fueron los que recrearon todos los espacios. Eh, recibimos el apoyo del señor Ministro de Cultura de ese momento, el cantautor José Antonio Rodríguez, y a través de la señora Conde nos facilitaron todos los museos de la ciudad colonial. Eh, Duarte y todo su grupo vivió en la ciudad de Intramuros, de modo tal que las casas se parecían un poco en términos de la ornamentación, la construcción, a los museos eh, que están instalados en la ciudad colonial. Entonces fue un trabajo arduo en términos de reajustar algunas cosas, pero no fue tan difícil porque teníamos los espacios apoyado por el ex ministro de Cultura o el ministro de entonces. Muy bien, eh, háblanos del rodaje ya de la película, eh, qué tiempo tomó eh, el rodaje y además cuáles dificultades se le presentaron a ustedes durante ese proceso. Bueno, el rodaje como tal duró unas cinco semanas, eso es lo que se estima en una película, entre cuatro a cinco semanas pero tú sabes que hay que hacer una labor de preproducción, o sea, lo que hablábamos anteriormente, el casting, verse con la gente, hablar, hacer pruebas de maquillaje, hacer pruebas de peluquería, de vestuario. Eh, ahora está muy de moda el tatuaje. Yo eh, aprovecho también, metiendo cuchara, y les sugiero a estos jóvenes muchachos, a estos jóvenes talentos, tanto hombres como mujeres, que no se tatúen el cuerpo si se van a dedicar a la actuación. Porque después, eso da un trabajo grandísimo, maquillar esos tatuajes, cambiar el punto de la cámara para que no se le vea el tatuaje en el cuello, eh, ahora se lo están haciendo en la cara, no, no, no entiendo mucho las razones. Por supuesto, respeto la libertad de cada quien y manejo, tengo hijos, manejo estos tiempos. Pero si usted se va a dedicar a un oficio, ese oficio exige ciertas características. En fin, trabajamos mucho ese proceso del casting, como te decía, profesionales, en la mayoría de los casos, toda era gente del teatro. Creíamos en gente del teatro como Iván García, que hizo el Duarte Viejo, Josué Guerrero, Judith Rodríguez, el mismo Miguel Ángel Martínez, eh, Juan María Almonte. Trabajábamos con ese tipo de talento del teatro por la disciplina que en el teatro, el teatro es en vivo y la función es a las 8, el actor no puede llegar a las 8 y media, porque entonces no hay función, tiene que llegar a la hora que se le establece, dos horas antes, y ciertamente el equipo con el que trabajamos cumplió a cabalidad con esa disciplina, y el otro grupo que no era tan profesional, que no era del teatro, o que venía de la televisión, o que venía quizás haciendo, haciendo sus pinitos en el cine, se sumó, digámoslo de alguna manera, se sumó a esa eh, a esa disciplina y eso nos ayudó bastante a, a lograr lo que queríamos la película de Eduardo leo cuál fue el costo de esta película en sentido general la película costó 37 millones de pesos y es bueno dar una información eh, doctor la antigua esa película se hizo a puro pulmón porque eh, no encajamos y debo de ser responsable decir que fue una responsabilidad nuestra no encajamos eh, por inexperiencia de nuestro productor ya fallecido, José Andrés Quesada, en la ejecución de, las diferentes, de los diferentes requerimientos de la Ley Nacional de Cine a través de la Dirección General de Cine. Entonces, eh, hicimos prácticamente una colecta eh, de, de dinero. Hubo gente que puso dinero para que le para que la película finalmente se hiciera. En el caso de Andrés Quesada... Agustín Cortés y un servidor, aportamos alrededor de 5 millones de pesos. Y los, el otro dinero fue aportado por un empresario llamado Fran Rosario, por el doctor eh, Eduardo de Rodríguez y por otras personalidades que dijeron, mira, omite mi nombre. Yo lo que quiero es que ya la película se termine, se concretice y que, que pueda llegar a buen fin, que es que llegue, llegar a las salas de cine pero muy importante, doctor Lantigua, que llegara a las escuelas, que llegara a los centros de arte, que llegara a los centros culturales, a las iglesias, que llegara a los vecindarios, que llegara a la frontera nuestra, para que la gente se edificara un poco de quién fue verdaderamente Juan Pablo Duarte. Cuando Duarte hizo la sociedad secreta, la trinitaria, tenía 25 años, o sea, era un muchacho. Y cuando hizo eh, la, la revolución de la independencia, tenía 31 años. Eso era lo que queríamos, mostrar que so, todos somos Duarte, que los jóvenes del país, hombres y mujeres, son Duarte, son Rosa Duarte, son María Trinidad Sánchez, son Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella. ¿Qué, ¿Qué utilidad se le ha dado en la República Dominicana a esta película, señor Silverio? La película eh, se exhibió el 30 de enero del 2014 en 16 salas de cine distribuidas entre Caribe Cinema y Palacio del Cine. Luego la película se exhibió en colegios, como te decía, en escuelas. Se exhibió fuera del país, en embajadas, eh, legaciones diplomáticas dominicanas que pedían la, la película para mostrarla justamente en fechas como esta, en el mes de la patria. Y entonces la película estuvo rodando por eh, Venezuela, estuvo andando por Colombia, por España, en varios lugares, Madrid, Barcelona, Valencia... Eh, Estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia, siempre a través de los grupos dominicanos y de las instituciones diplomáticas eh, nuestras. La película anduvo por todas partes, se le prestó a muchísima gente y en otros casos tratamos de recuperar algo de dinero. Y la película se la alquilamos a algunas instituciones, a algunas personas que entendíamos que podían pagar el costo de, de 100 pesos por, por, por espectador. Eh, una realmente, como diríamos lo, la gente del sur una bagatela, aunque yo soy santiaguero Correcto, a propósito de eso ¿cómo ha sido la aceptación de, o cómo fue la aceptación de la película y si ustedes pudieron recuperar la inversión que hicieron? La inversión no se pudo, no se pudo recuperar, es una cosa extraña eh, doctor Lantigua y esto también es anecdótico me decía un amigo colega periodista eh, que nos encontramos en un lugar, eh, yo le dije, tú fuiste a ver la película, mi película, Duarte, Traición y Gloria. Él me dijo, pero no, es que yo estoy muy ocupado, no he tenido tiempo, Leo, yo, de verdad, eh, quise ir, pero nunca pude ir a verla. Y entonces, luego nos vimos en otra ocasión, viendo Tubérculo Gourmet. Él andaba con su esposa y sus dos niños. Y entonces me dice bueno, los muchachos me obligaron, las mujeres que viniera a ver Tubérculo Gourmet, y la vi a ver. Entonces, en muchos casos, la gente te pide que tú hagas algo, eh, digámoslo de alguna manera fuera de lo común. Eh, eso puede ser extraordinario. Mira, hay muchas comedias malas que tienen su razón de ser, por supuesto, y que yo respeto mucho a sus trabajadores. Claro. Eh, hay, mucha, hay muchas comedias malas. Eh, por usted no hace otra cosa. Entonces, tú haces Duarte, Traición y Gloria. Tú haces Lilith de Jimmy Sierra, quien en honró siendo mi profesor. Tú eh, vas a ver el Teniente Amado García de Uchilora y entonces resulta que las salas están vacías. Entonces, bueno, eh, hay como una contradicción, porque entonces cuando tú vas a ver Tu Bérculo Gourmet, que vuelvo y, re y repito, no tengo nada en contra, por el contrario, soy amigo, colega de esos compañeros trabajadores audiovisuales, pero cuando tú vas a ver la película de Roberto Ángel Salcedo, eh, Roberto Ángel Salcedo eh, Feo de Día, Lindo de Noche, de Alfonso Rodríguez, mi amigo también, entonces las salas están a reventar. Entonces, eh, no se recupera, cuando se hacen películas históricas, cuando se hacen películas de corte social, de corte dramático, importante, eh, cuando digo importante me refiero al hecho de que toca un eh, filón nacional, es decir, todos tenemos que de, de alguna manera enterarnos de eso. Porque Duarte, no, nadie va a decir ahora que no es el padre de la patria, o nadie va a, decir, a cambiar ahora que Duarte no se llamaba así, sino que se llamaba eh, Ramón Peña. Entonces, cuando pasan esos fenómenos, la gente no va a verlo, la gente no te apoya realmente. Eh, y no se interesa ni siquiera por involucrar a su familia, a sus hijos, de cómo fue la historia desde el punto de vista audiovisual. Y prefieren ir a ver, qué sé yo, eh, Avengers, eh, Los Vengadores, eh, El Capitán América, que todo eso está muy bien, esas son películas súper bien hechas, súper estructuradas para atrapar al gran público, con muchísimos y carísimos efectos visuales, y de sonido, pero también nosotros deberíamos tener la conciencia de la educación, de que haya un espacio para ver las películas nuestras que traten, como te dije anteriormente, filones, aspectos fundamentales de la vida nacional. Leo, ¿a qué atribuye usted esta, este desinterés, si se quiere, del dominicano por eh, contenido cinematográfico de corte histórico? La historia nuestra, los profesores, las profesoras, y yo he sido profesor, por supuesto, eh, son unos pesados. Lo primero es que entienden que eso es una ciencia ininteligible, que hay que estudiar mucho, que hay que leer mucho, que hay que apasionarse como si eso fuera una religión. Entonces, tú dices, bueno, pero si esto es tan complicado, me voy a ver la comedia, que la comedia por lo menos me distiende, me hace eh, reír. Entonces, yo pienso que un poco, eh, como se ha manejado la historia en términos de currículum, en términos de, de, de los docentes, la hacen un poco pesada. La historia debe ser un poco más cercana a nosotros. Eh, deberíamos de hacer más, audio, más audiovisuales en torno a los elementos históricos. Deberíamos de hacer más teatro en torno a los elementos históricos nuestros, porque eso daría una proximidad. A la, a la televisión debería de hacer más proyectos audiovisuales históricos, de corte histórico, porque eso da una proximidad. Eh, Cuba, Brasil, México, Colombia han tenido mucho éxito en cuanto a que los muchachos desde pequeños conozcan su historia, porque se la dan en series, se la dan en programas de televisión, como en este caso, se la dan eh, en películas y le dan la facilidad a la gente, en algunos casos, de llevársela a su recinto, a la iglesia, a la escuela, al centro comunal, al centro cultural. A, a propósito de eso, ¿El gobierno dominicano no se ha interesado en comprarle a usted los derechos de la película para que sea colocado como, como parte de la asignatura de Historia de Ciencias Sociales en los diferentes niveles educativos? Hemos hecho muchísima diligencia. Y qué bueno que tú haces esa pregunta, doctor. Hemos hecho muchísima diligencia en los gobiernos del PLD, y ahora en este reciente gobierno del PRM encabezado por el licenciado Luis Abinader Corona. Y es una cosa un poco extraña, eh, doctor Lantigo, esto lo digo con muchas responsabilidades, de manera pública. Las instituciones internas del Ministerio de Educación, es decir, el Departamento de Ciencias Sociales, el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, ha aprobado la película en más de una ocasión, y tanto el ministro saliente, el doctor Antonio Mirabal, como el ministro actual, el doctor Fulcar, han hecho caso omiso y le hemos ofrecido la película por, para que el, el, el, el departamento correspondiente, el departamento de ciencias sociales, la utilice atendiendo a los mejores requerimientos eh, segmentadas, la película completa, la película como forma de entrenar a sus profesionales de historia. Y evidentemente la película tuvo un costo y la película al día de hoy, eh, se exhibió en el 2014, al día de hoy se arrastran algunas deudas blandas, algunas deudas que sus acreedores, eh, sus deudores han decidido prácticamente perdonarnos, perdón, por casi casi por, por Juan Pablo Duarte Díez, para llamarlo de alguna manera, pero no han hecho caso realmente. Eh, sin embargo, sin embargo, es bueno decir, doctor antiguo que la película Gilbert, de, que trata la historia de eh, Gilbert, eh, Gregorio Urbano Gilbert, sí. el, el hombre que, que luchó por primera vez con la invasión norteamericana en 1916, que la hizo Pavel López, mi amigo, que la produjo mi buen amigo, el periodista Eurica Abraham. Sí se la compraron y se la pagaron a muy buen precio. Y yo digo lo siguiente. Para mí el doctor, para mí Gregorio Urbano Gilbert es una figura estelar de la vida nacional. Un hombre ejemplar. He leído algunas cosas de él y vi la película y me gustó el, el docudrama, me gustó. Pero no tiene la estatura de Juan Pablo Duarte. No, evident evidentemente que no. Eh, el, el contenido de la película en sentido general... ¿Puede llegar a los niños, por ejemplo, de, de, de primaria, de secundaria? La película está estructurada, como te dije al principio, con un carácter didáctico. O Esa fue nuestra preocupación desde el principio. Eso fue lo que le manifestamos al general José Miguel Soto Jiménez. Queremos una película que todo el mundo la entendiera. Por lo tanto, nuestra película no tiene doble sentido, no tiene malas palabras. Es una película muy estructurada casi, casi de manera naif, es decir, de manera ingenua, infantil, para que todo el mundo la entienda, porque eso era lo que queríamos, que la gente entendiera la película, cómo fue este joven y el joven Juan Pablo, como le llamaban eh, sus vecinos, cómo fue este muchacho, viendo que ya era tiempo de la separación, de la emancipación de República Dominicana, es decir, la parte este de la isla, de la parte oeste de la isla, que era Haití, entonces como ya teníamos una estructura económica, social, no teníamos una estructura política, pero sí teníamos una estructura económica y social ya eh, bastante formada, eh, digamos bastante madura, para dar ese salto. Recuerda que eh, Núñez de Cáceres, José Núñez de Cáceres, había hecho la independencia efímera en 1801, pero uno de sus graves errores fue que no rompió con la esclavitud, mantuvo la esclavitud y entonces la gente... Digo, bueno, pero me voy a separar de los haitianos, me voy a separar de los, en este caso, perdón, de los españoles, pero voy a seguir siendo esclavos. entonces eso no tiene ningún sentido. Pero Duarte sí pensó en una liberación absoluta y que los dominicanos, los criollos de la parte este de la isla, decidiéramos por motu propio, como debe de decirse, no motus propio, motu propio, decidiéramos qué era lo que queríamos eh, hacer con nuestro esquema político, con nuestro esquema social y económico. Entonces, en ese sentido, hicimos una película que todo el mundo lo entiende. Yo ex, ex, ex, he exhibido una película y me gusta a veces ir a ver algunas cosas, eh, algunas reacciones, y había niños que lloraban. Me decían, oye, pero ¿cómo es que Duarte, después que nos liberó, después que formó par, prácticamente este país, entonces desterrado a Venezuela y muere por allá como un simple vendedor de vela, como una persona inacabada en términos profesionales? Y siempre tuvo su familia, siempre tuvo el soporte, el apoyo de su familia. Pero era un desconocido. Luego viene en la época de la restauración y nadie lo conoce. Pepillo Salcedo le dice, mire, general, yo lo respeto mucho, pero ya usted no hace nada aquí, regrese a Venezuela. Y ese es el último viaje que Duarte da y cae en una depresión terrible. Luego le vienen los achaques propios de la edad, la tuberculosis, y eh, desgraciadamente eh, muere nuestro nuestro Patricio, en el destierro y en el olvido. Eh, señor Silverio, ¿a qué atribuye usted el hecho de que el gobierno, el Estado dominicano no se interese en promover contenido cinematográfico de corte histórico que beneficien a la sociedad? Mira, yo voy a asumir una postura que asumen... Eh, los intelectuales aunque yo no soy ni un intelectual ni soy un artista atención yo soy leo Silverio y soy un trabajador audiovisual yo soy un gestor cultural que me muevo dentro del ambiente audiovisual yo no soy artista ni soy intelectual pero hay algunos artistas intelectuales que dicen que los políticos no les interesa estar cerca ni de los intelectuales ni de los artistas porque eso es el problema entonces eh, no sé por qué no se han aproximado. Yo tampoco soy muy afecto, eh, soy muy afectivo a los políticos. O sea, yo soy un dudante permanente de los políticos y de la acción política, de los que estuvieron y de los que están ahora. Y he trabajado con los que estuvieron antes, trabajé en algunos espacios como trabajador audiovisual, nunca en espacios políticos, nunca en espacios editoriales comprometidos pero sí trabajé con la gestión en la parte audiovisual, haciendo algunos reportajes, algunos documentales, algunas cápsulas para algunas instituciones. Pero aún así, vuelvo y te reitero, dudo de los que se fueron y dudo de los que están. Eh, en ambos casos, es responsabilidad de los que estuvieron haberlo hecho bien y ahora es responsabilidad de los que están de hacerlo bien, pero no como un favor, no como un compromiso, como me da mucha lástima ver a las personas en la televisión casi llorando, el señor presidente venga y nos ayude, por favor. Le, le rogamos, no, no, es una responsabilidad del señor presidente de la República, el licenciado eh, Luis Corona, y es una responsabilidad de los funcionarios designados. La población no debe de olvidar en el hecho político de que todos los beneficios, incluyendo sus salarios y todos los, eh, digamos, los beneficios, valga la redundancia. Que colindan con ese salario, lo pagamos nosotros, los contribuyentes, los ciudadanos, con nuestros impuestos. Por último, señor Leo, eh, la pregunta obligada: ¿Tiene usted planes? Espero no haberlo asustado. Espero no haberlo asustado, eh, eh, no haberlo asustado no. con la, la información que di. No, no, no, no, no jamás. Es eh, una pregunta... responsabilidad mía, no del orden ni suya. Correcto. Eh, señor Silverio, una pregunta obligada. ¿Tiene usted planes de trabajar otro proyecto en la República Dominicana de corte histórico como este de Duarte, Traición y Gloria? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, el productor Andrés Quesada, mi amigo hermano, ya fallecido, como ya he dicho en más de una ocasión, estaba trabajando un proyecto llamado Dueñas de la Bandera, que trata de esa parte marginal de la historia de la independencia nacional, en donde las mujeres fueron partícipes activas, luchadoras activas, tanto o igual que los hombres. Y entonces, André, ese proyecto está a medio hacer, esperamos recuperarlo y terminarlo. Pero por mi parte, y qué bueno que usted me hace la pregunta, por mi parte, yo tengo una serie, una miniserie de seis capítulos sobre la restauración de la República. Y claro. quiero hacer esta miniserie para la televisión. Ojalá, ojalá que Telenorte o Telenor pudiera vincularse a este proyecto y el día, estamos pensando que pudiéramos terminar el proyecto eh, el 16 de agosto, en el mes de agosto, para que se exhiba en el mes, justo en el mes de la restauración, Ojalá que Telenor o alguno de sus televidentes se animara a acercarse y a aportar, desde el punto de vista económico, algún dinero que le sería, por supuesto, reembolsado en la medida en que esto funcionara en términos de televisión de publicidad. Y en el caso de, o de Telenor, perdón, que se hiciera copartícipe, coproductor eh, de este proyecto y que tuviera los méritos de que la fecha que se fuera a exhibir, digámoslo así, en televisión nacional, que también Telenor pudiera darle ese privilegio a sus suscriptores de cable, a sus suscriptores de, de televisión abierta. Así que esperamos Dejo la eh, propuesta abierta. Esperamos que así sea, porque sabemos que estos contenidos históricos eh, son de gran importancia, eh, incluso para aquellas personas que quizás no son muy ácidos a la lectura, le llega eh, la historia contada en, en un tiempo eh, más breve, y además, mediante una metodología que a veces pudiera resultarle mucho más interesante a las personas que quizá es sentarse a leer un uno, dos o tres tomos de un, de un libro. Señor Silverio, ha sido para nosotros un grato honor que nos haya acompañado en este conversatorio, hablando de su película Duarte, Traición y Gloria. ¿Un mensaje final? Bueno, me he sentido muy cómodo con usted, con la gente de Telenor. Me remito sus órdenes para otras... Eh, entrevistas futuras, si usted así lo considera el lugar, y eh, apuntará lo que usted dijo, tenemos que hacer más películas históricas, de corte histórico, tenemos que hacer más series de televisión, ya los muchachos de este tiempo tienen, todo el mundo tiene una tablet, tiene un celular, tiene una sí. computadora o una laptop en su casa, y siempre, siempre, a partir de este momento va a ser más fácil ver las cosas, escuchar las cosas, que leerlas, desgraciadamente, son los tiempos. No, y además es una, señor, señor Silverio, es una metodología diferente que se está utilizando para llevar la información. Eh, la televisión, las redes sociales eh, y las diferentes plataformas de, de, de difusión de contenido son las que ya están permitiendo llegar, eh, llevar mayor cantidad de información a la gente, incluso que la propia lectura, naturalmente sin dejar de leer. Bueno, pues muchísimas gracias al señor Leo Silverio. Cine, cineasta, que nos ha acompañado en este conversatorio en el día de hoy. Un honor para nosotros poder haber compartido esta interesante experiencia de lo, que tu, de lo que tiene que ver con la película Duarte, Traición y Gloria. Será hasta otra ocasión, ¿verdad?, donde volveremos con otra entrevista, otro programa similar a este, dentro de esta producción especial, El mes de la Patria, Honor y Gloria de Telenor. Hasta entonces.